de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña recuerdo contigo Cuando me llamabas todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo eh. No era tan difícil explicar las cosas decir que querías oro cuando buscaba rosas No me importaba si lloro, ya tengo todo en contra Por ti la cuenta borro y empezamos otra Y dime que te parece si empacamos las maletas Y para vivir buscamos otro planeta De paso al fin a la discoteca y armar así Una peli completa donde yo sea tu príncipe Y tu mi cenicienta donde me despierte junto a ti Después de una siesta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz Tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio Y hasta me resulta fácil si me lo tomo en serio Gracias a los que siguen y a los que se fueron Y salud por los que por el 15 me conocieron He cambiado tanto que ni me conozco a veces hasta pienso que me he vuelto loco De noche por mis sueños, en conciertos toco Pero se me pasa, pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños se hicieran más largos A veces siento bien de recibir halagos De gente que se sube con las cosas que hago De letras son mis nubes y de voces mis lagos A veces me pregunto por qué nuestro amor no anda Si lo damos todo quedamos la nada Pienso todos los días en mi cama y Te consulto acostado en mi almohada A veces te pienso y tú no me hablas Porque cada vez que tú me hablas tú me fallas Hay algo en mí que me hace falta Tener harto amor todo el día y no me falta nada Que te parece? si empacamos la maleta Y para vivir, buscamos otro planeta Y pasa al fin, llegar a la discoteca Y armar así, una peli completa Donde yo siento un príncipe y tú Después de una siesta donde un lo de ser feliz, no tenga receta y casi catiz, tenga su historieta.